¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a esta transmisión de la Expo de... Eh, estamos transmitiendo en vivo desde la Expo de Nuevo León, la Expo del Transporte. Vamos a presentarles la suspensión, la GF6000U, ¿no? que es una suspensión cama baja. Es una suspensión cama baja, la cual estamos presentando ahorita. Es un producto nuevo que se ha vendido nada más en Centroamérica, y aquí en México se ha vendido aquí a un remolquero en el estado de Nuevo León. ¿verdad? Vamos a ver aquí eh, la aplicación de la suspensión, es más robusta, cabe mencionar que es más robusta, sirve para, para eh, los estándares o sobrepasa los estándares de carga que, se, que hay actualmente en el mercado. Eh, sin ningún problema ustedes la pueden... Este, eh, ¿Cómo se llama? La pueden usar en las cajas secas, en remolques, en doles, en ganaderos, eh, para la industria también de la made, eh, madera, eh, para los volteos. Para todo este tipo de aplicaciones la suspensión está disponible, ¿verdad? Les podemos presentar algunas características que tiene la, la, la suspensión. El, el, tenemos el, lo que es el, la percha, que es de 12 pulgadas, de la distancia de la parte más alta, de la, de la parte más alta donde va soldada en, nuestra, en, en nuestro chasis, en el remolque, al centro del tornillo. ¿verdad? Ahí, ahí sujeta son 12 pulgadas y la tenemos disponible en, en alineado normal y alineado rápido. ¿verdad? El, el calibre de, de la percha es de, es de un cuarto este, y, y es a 0 a 36 que aguanta un poquito más las especificaciones mecánicas para las cuales se requiere el uso de la misma. La viga tiene una, una curvatura como aquí se podía observar que esa nos hace que sea cama baja y el eje va montado sobre la viga sobre la viga toda la estructura del acero de la viga es de 3 octavos es de 3 octavos con soldadura mic la soldadura se hace con robot y el doblado también se hace de una manera igual para que quede paralelo la distancia de los barrenos entre y, y, y no tengamos problemas al momento de alinear ¿verdad? Se usa una bolsa, una bolsa un poco más alta que la, que la otra bolsa, por lo mismo que es una suspensión cama baja. Esta suspensión ayuda mucho en la carga. En, en nosotros ahorita la aplicación que la vamos a poner es en unos remolques para la industria acerera, en la cual van a, van a cargar unos rem, un, un rollo de acero que pesa 50 toneladas, un solo rollo. Va a tener, va a tener una altura mayor a los de 20 o 22 toneladas, por eso necesitamos una suspensión cama baja para el centro de gravedad de nuestra suspensión esté eh, equilibrado y lo, no, sufra, eh, no tengamos ningún accidente por ahí en las carreteras verdad. también les podríamos mencionar que la pintura la pintura es la pintura la pintura es, eh, es electrostática, ¿verdad? Esto lo hace más durable eh, eh, eh, a la corrosión y fíjense, el acabado es muy, es muy parejo aquí en, en, todo, en toda el área de la pintura. La soldadora, como les decía, es, mic, es con robot y es lo que le podríamos platicar de la suspensión. Los componentes externo que traemos nosotros es la bolsa Guya, que ustedes saben que es una buena calidad, con el amortiguador Gabriel, que también es buena calidad y es un amortiguador para servicio pesado y es reforzado, ¿verdad? Eso es lo que podemos decir. Tenemos unas abrazaderas que son de 7 octavos, grado 8, son más largas y eso ayuda a la sujeción correcta de nuestro eje, de nuestro eje eh, contra la suspensión. Eh, Alguna otra característica que les podría decir que se nos está pasando por ahí. Pues la aplicación de la soldadura es por medio de robot, ¿verdad? Entonces todos los brazos, de hecho nos asegura un estándar de calidad en todos los componentes. En todos los componentes, obviamente va revisada también completamente antes de salir al mercado para, para su mayor seguridad. Cabe mencionar que tiene una garantía, una garantía de, de un año contra defecto de fabricación. ¿verdad? Entonces esto nos da una satisfacción de que estamos comprando una suspensión que está muy superior a los estándares de cualquier suspensión sobre el en el mercado ¿verdad? y tenemos el respaldo de la marca GAF que pues por años ha sido el, número, el fabricante número uno en partes de suspensión en poliuretano entonces eso es una ventaja muy grande de estar, eh, de estar adquiriendo este producto la suspensión es completamente fabricada por GAF es una suspensión que todo todo lo hace GAF, el doble, la soldadura, la pintura, todo el acero ¿Cómo? Si gustan venir aquí al está, el stand es el. El stand es el 1065, los esperamos y pueden venir a verla. Aquí la tenemos en exhibición y les podemos dar cualquier. Dato técnico, costo y todo lo que ustedes necesiten aquí en la expo, vengan y pueden aprovechar el costo que tenemos ahorita por la expo y porque es introducción del producto, entonces aquí nos esperamos y donde podremos atenderlos con todo gusto, aquí como ustedes se merecen. ¿verdad? Bueno, muchas gracias, este, estamos aquí a las órdenes, mi nombre es Víctor Certuche, gracias por, por acompañarnos y seguimos aquí a la orden con ustedes.